día del trabajo gloria del pueblo trabajador no hubo desfile no hubo nada se cumplieron las palabras del encapuchado cuando aquel día dijo se te acabaron las se te acabaron las marchas del pueblo combatiente eh, Gracias por conectarse, los que se van a conectar. Eh, hola, pinareño ausente, gracias por estar ahí. Usted, permítame un momento. Gracias por estar ahí. Gracias a los que se van conectando. Quería mostrarles a todos ustedes mi última creación, vamos a ver si lo pueden ver ahí, me dicen si se ve, lo ven ahí o no, pueden ver ahí, el cuadro no lo pueden ver, me hacen saber por favor si lo pueden ver, lo ven, Y es la primera vez en la vida que pinto. Nunca he pintado nada. ¿Están viéndolo? ¿Lo ven? Primera vez en mi vida que pinto. Yo nunca he pintado nada. Jamás de los jamás he pintado nada en la vida. ¿Lo ven? Ahí lo tengo. Nunca en mi vida había cogido un pote de spray ni un pincel para pintar y ahí voy miren y le tengo la sorpresa del mundo voy a coger esto para mí. nunca en mi vida he pintado absolutamente nada miren esto que hice Miren esto, lo ven ahí bien, miren esto, ven esto, lo ven o no lo ven? primera vez en la vida que pinto nunca he pintado absolutamente nada ¿lo ven o no? nunca en mi vida he cogido un pincel para pintar nada en este mundo ¿cómo les parece? y era muy malo en la escuela pintando nunca hice ni un muñequito bonito en la escuela Jamás en la escuela hice un muñequito bonito. Era muy malo. lo que hacían eran yoyito y garabato. Yoyito y garabato era lo que hacía en la escuela yo cuando era muchacho. Miren, este otro lo pinté hoy. Nunca en mi vida he pintado nada. Primera vez que pinto algo. Miren este otro. Jamás de los jamás había cogido un pincel en la mano. Sufran superclaria. Para que ustedes vean que cuando Dios llama a un hombre lo capacita. Miren esto. Me voy. Ya, terminé. de exhibir la pintura. Deja ponerlas ahí. Misma sujeta, Deja sentarme de nuevo. Aquí estoy eh, No, esto está mejor No, es que son estilos distintos Esta es mi obra de arte esto, esto es lo más grandioso que yo he pintado en mi vida Porque es mi primer cuadro Me vas a subir hoy ¿Quién está ahí jodiendo ya? ¿Quién llegó para joder? Sisto, portal de buenas noches. Estás acabando. Muy linda. Sí. Después van a ver, ya Orlandito la subió. Después la van a ver por allá. fulanito de tal. Le decía que yo lo vi por Orlandito Rajadel. Su cultura general, maestro. Muy hermoso. Angélica en la vida había cogido un pincel para pintar. Yo nunca en la vida he pintado nada. Era muy malo escribir pintando en la escuela. Lo que hacía eran garabato y yo. Pero yo me pongo y me tiro de rodillas y le digo, señor, ayúdame a pintar. Te compro toda esa pintura, maestro. negativo, Chili. No se venden. Chili, yo voy a pintar de 30 a 50 cuadros. Los voy a, a meter en el marbete, en el cuadro, y los voy a embalijar. Se los voy a dejar como herencia a mis hijos. Un día tenga 20 o 30 años, le dice: mira, aquí está la obra, lo único que pintó el encapuchado en la vida. Y como había un solo encapuchado, pues van a valer muchos reales. ¿Por qué? Porque el único encapuchado pintor que había era yo. Y la obra no va a valer porque está buena. Es que no, el mundo no va a dar otro encapuchado, ¿me entiendes? Mirta Peñalver, pues pinta bien. Mirta, en la vida he pintado nada. Nunca en la vida he pintado nada. Nunca he visto un pintor, excepto el amigo mío, que lo veía pintar cuando muchacho. Alex, cuando Dios llama a capacita. Y el poema que hice, el poema que hice, el de ayer. Es que no veo casi bien, tengo que traer una linterna porque las gafas no me dejan ver. Yuli no transmitió. Yo entré entré a las 9, a las 9 y media, a las 10. Yuli no transmitió. Yo no vi la transmisión de Yuli por ningún lado. Yo no vi la transmisión de Yuli. Esos cuadros los he hecho en pedazos de playbook. Yo soy el number two. Esos talentos salen del alma del espíritu. Ahí Orlandito publicó los cuadros. Juan Peñalver. Catucha, Catucha va bien pintando. Eh, pero yo no los pinto para nadie, yo se los enseño a ustedes porque son mi público yo los quiero, los tengo a precio Pero yo los hago para mí Moisés Miranda Maestro, buenas noches ¿qué le ha motivado a hacer esa pintura? bueno, este, este lo hice Moisés este lo hice porque yo tenía un fondo rojo que lo quería como fondo del estudio mío de transmisiones, dado que transmitía debajo del jabuy en el patio y los mosquitos me estaban dando una sanza a la perra. Entonces vine para la casa, para un cuartico que yo tengo contigo, donde yo transmitía cerca del bañito que tiene la cortina y saqué todos los chelis y los puse más para allá. Entonces cogí un playbook y lo puse en la pared, pero era rojo, entonces el fondo hacía contraste con la luz y se veía muy oscuro. Entonces Decidí pintar esto y me salió esta, esta obra de arte. Que yo quisiera tener la posibilidad de filmarlo bien para, para hacerlo, pero yo no sé andar con el stringar y Rajadel, ocupado con la canción, no ha tenido tiempo de enseñarme bien. Y entonces dije, bueno, me, voy a leva me levanté esta mañana y fui a trabajar. Y dije, voy a pintar a triglótida. Como dice el poema Triglótida ayer, que no lo pude decir bien porque no veía por la luz. Tengo que traer una linterna, poner una luz más bajita. Entonces, decidí pintar Triglótida, que fue aquel que, que te enseñé. Y luego me quedaba un pedazo de Playboy. Dije, déjame empezar a pintar algo. Y quería pintar un oso abstracto, pero no me salía el dichoso oso. Y entonces cogí y le metí el rolo abajo rojo completo y empecé a hacer trazos. Y en uno de esos trazos me salió un pez. Un pez. Y entonces dije, bueno, déjame pintarle un ojito al pez. Y le hice un ojito. Entonces empecé a buscar la luz. Lo pinté negro. Después fui más gris. Más blanco. Me fui a amarillo, amarillo, amarillo, amarillo, amarillo, amarillo y me perdí entre el blanco y el verde claro y volví a subir los colores hasta el negro, hasta el verde oscuro y hasta el rojo para atrás. Porque la luz aumenta como los prismas, tú sabes, tú los mueves más o menos, eso, eso lo sé, es una técnica. Entonces dije, bueno, déjame ver qué hago. Entonces cogí un pedacito de botella de, de chiles jalapeño y lo puse en el medio para que me proyectara la sombra para ver dónde me daba la sombra. Y cuando me dio la sombra, cogí un pincel y tracé la silueta de la sombra y lo rebajé de oscuro para gris y de gris para un poco más carmelita claro. Lo fui alando, alando y alando y me dio la sombra. Entonces dije, déjame hacerle una frente, le hice la frente negra. Le puse un rayo para un rayo amarillo para clavar en la frente y lo fui llevando de amarillo a verde claro, de verde claro azul, de azul lo volví a llevar a amarillo oscuro y de allá negro para la tonalidad. Después le hice el trazo de la nariz, dije, bueno, ahora me falta otro ojo, le puse otro ojo, le hice un ojo redondo, entonces cogí un pincel con pintura roja y empecé a darle un remate, como si fuera espátula abajo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y ya, y terminé acordado. ¿Qué me motivó? Nada. Me motivó aprovechar las horas de la tarde. Más nada que eso. Lo, las clarias no saben nada. Esta gente no sabe nada. Son unos envidiosos. Yo soy un creador, soy un pintor extraordinario. Soy un poeta extraordinario. Soy un comunicador extraordinario. Soy un patriota extraordinario. Soy un esposo extraordinario. Los comunistas son unos desgraciados. Porque Dios capacita a los hombres que lo aman. Esa gente no sirve para nada. Dijeron una mentira que el primero de mayo iba a estar todo el país lleno de, de nubes y lluvia. Y ha hecho un sol hoy que podías asar un huevo en la calle. Mentirosos que son, que ya no tienen pueblo, ya se les acabó todo. Se les acabó todo. Aquí tengo el poema. El que hice ayer, que lo arreglé hoy. Son unos envidiosos los comunistas, no creen nada. Hoy no habrá directa ni indirecta. Estoy cansado de tomar café. No habrá directa, creo, ni café con leña. Si vemos alguna cosa será un té. Me vuelco a la pintura, al trazo abstracto, al arte denigrado, al arte que no es arte, la luz que no es de vela ni candil. ¿Qué cara está la renta en Jayalía? Y allí ya nadie puede vivir. No veo muy bien. Lo hice la poesía blanca. ¿Qué cara está la renta en Jayalía? Allí nadie. Allí ya nadie puede vivir. Más o menos así porque me han dicho la gente que la renta está muy cara en jayalí Y lo hice así porque la poesía blanca es así. La poesía blanca te permite empezar con rima, asonante, consonante, irte al diálogo de la poesía, irte a la narrativa de la poesía o salir del tema de la poesía, romper la regla de la sinalefa, de la rima, asonante y consonante. ¿Por qué? Porque la poesía blanca te permite eso. Es un poema escrito en el estilo de la poesía blanca. Yo verdaderamente soy especialista en literatura, porque es lo que más he hecho en la vida. ¿Entienden? Capucha, tu pintura se parece a una galaxia. Esto se llama. Esta pintura, esto, esto es un mural. Esto se llama. Influencer y ocaso. Influencer y ocaso. Qué bola, capucha, pido de favor qué debe hacer un pueblo durante una guerra civil. Eh, no, no, el pueblo durante una guerra civil no debe hacer nada, quedarse en la casa porque lo van a matar. ¿Qué va a hacer un pueblo en una guerra civil? Quedarse en la casa la gente porque los van a matar. ¿Tiene arma el pueblo para, para defenderse? este cuadro, esto es una belleza. Ustedes no ven lo bello que se ve la transmisión con esto, esto es una belleza. Esto es una obra de arte, esto vale en un futuro una plata. Una plata. Los comunistas no saben nada de eso. No saben absolutamente nada. Nada de nada de nada. Ah, están sufriendo por la capucha otra vez. Yo no me voy a quitar ninguna capucha, caballero, pero están locos. Tú no ves que la incógnita, el interés, la pasión, lo que suscita. La intriga es la capucha, porque nadie sabe quién está detrás de la capucha. La capucha es poeta, es escritor, es orador, es comunicador, tiene su propio negocio, no vive de la reina y ahora el, el capucha es pintor. El capucha es pintor. Entonces, ellos están diciendo, bueno, y ese genio, ¿quién será? Porque el tipo es un genio, porque un hombre que pinte. Oye, esto es una belleza. Ustedes vieron como yo atrapé, y, y, y les confieso, en la vida había cogido yo una carayola para pintar nada. Ustedes vieron qué lindo me quedó esta galaxia. Estoy escapado. Estoy escapado. Que Dios me perdone, pero es la verdad. Mañana les voy a, a filmar un video de los cuadros y se lo voy a mandar a, a la directa del de Tocororo, Román. Lo he escapado. Entonces, quieren saber, porque todos los días la capucha sombra. Ahora la capucha es pintor. Nadie sabía que el capucha era pintor, pero ahora el capucha es pintor. ¿Quién será ese genio? ¿Quién es ese talento? No, y esos es que no han oído mi obra. Si ellos leyeran de mis manos deformes. O... Oh, la tierra que necesita un hombre o el pequeño Cristo de la cruz de arena o la ternera marinera o cuando el tren pite otra vez. Si ellos pudieran leer esos cuentos y esos, esos cuentos que yo tengo y esas obras de teatro, se vuelven locos. Se vuelven locos, son más de 32 obras entre novela ensayo cuento pues las poesías son aparte. Imagínate, imagina. Que yo no les he dicho ni la mitad de mis poemas. Deja ver cuando estén bastante gente conectada para decirle un poema que escribí hace muchos años que se llama El Cardo, que es uno de mis mejores poemas, aparte del tren y otras cosas más. Hola, profe, el águila, tú eres como Valladares. Exacto. Yo soy como Valladares, pero mira la obra mía aquí. Oíste, fulanito, envidioso. Fulanito, mira. Aquí está mi obra, mira, fulanito, mira. Mira, fulanito. Mira, fulanito. Mira, fulanito. Aquí está la obra de Capucha, mira. La de Valladolid, no, la mía, mira. ¿La ves aquí, Pipo? ¿La ves? Y mira, fíjate si es una obra sencilla, que está hecha en un pedazo de, de playbook que recogí en la calle. Mira, está viendo los tacos todavía. En un pedazo de playbook que recogía en la calle. No seas envidioso, compadre. Aprende, acepta. Que, que las demás personas también son talentosas. Acepta lo amor mío. Para que puedas tener el, el orgasmo revolucionario. A detalle. Tienes que aceptarlo, mi hijo. Tienes que aceptar. Que, que Dios capacita a los hombres del bien. Mira. Mira esta belleza, mira, mira para acá. A ver, mira. ¿Estás viendo? Mira Mira esto. ¿Lo estás viendo, mi amor? ¿Viste qué belleza? Eh, los comunistas no producen nada. Los comunistas lo único que saben es aguantar tarro. Quitarte lo tuyo. Arruinarte la vida. Matarte los sueños, echarte 30 años y matarte de hambre. Eso es lo que saben los comunistas. Saludos, maestro. Usted es un monstruo. Eh, yo soy un caballo, Miguelito. Yo soy un caballo. Es del renacimiento vuestra obra. Yo no sé... Camus y Pototo, ni qué cosa es. Yo no sé nada de eso. Yo cogí los pinceles y empecé a pintar ahí sin nunca haber hecho nada. Con spray, ra, ra, ra, ra. Nada. Nada. Yo nunca en la vida he cogido una crayola en la mano para pintar nada. Soy muy malo pintando. Nunca en la vida he dibujado nada. Soy malísimo. Yo lo que hago son yoyos. yo Me disonido. Te estoy velando, te estoy midiéndole para ropa. Es pintura abstracta, claro que sí. Es que los comunistas no, no saben pintar nada. Mira esta obra, qué clase de belleza de obra, mira. Esa es la comica un papa ahí, Montecristo. La gente de Uruguay, fumiga maestro, arrasa con los comunistas. Eh, eh, los comunistas no saben nada, la capucha sí está capa. La capucha sí, mira, la capucha nadie sabe quién es la capucha, mira. La capucha arrancó con un discurso que hizo temblar el mundo. Aquel primer discurso mío, hasta Canel habló ese discurso, dijo. Es verdad que tenemos dificultades, dijo, aunque muchos por ahí hayan dicho que hay incertidumbre y desilusión. Eso lo sacó de mi discurso, que fue improvisado. Porque yo no leo nada, mira todo, yo estoy aquí, yo no tengo teleprompter. lo mío está en el coco. El capucha es tremendo comunicador, tremendo historiador, trabaja y se gana sus reales. no vive de la red. Y encima de eso, ahora el capucha pintor, poeta, escritor, ¿quién será la capucha? ¿Qué clase intriga? Hasta la serie que vos la pensaste se mudó ayer para aquí. Seguramente hizo hoy una directa mía diciendo errores de mí. Y eso que no les he dicho, El Cardo, uno de mis mejores poemas. Ahorita se lo voy a decir. Y tapicero, y soldador, y plomero, y electricista, y mecánico. Imagínense que mis camiones de Chile yo los cojo fundidos. Le arranco medio blog lo encamizo. Le ajusto, le rectifico el cigüeñal, le pongo los metales yo mismo. Lo llevo a, a, a, al torno lo rectifico, lo encamizo, le meto los pitones, lo calibro yo mismo, le hago la junta, los convierto de inyectores a carburador, le meto un, intel, un, un intermedio, le pongo una transmisión mecánica para una electrónica y viceversa, eh, la capucha está capaz Eh, la capucha está escapada. El maestro es un genio. Oscarito, te quiero mucho. Cuídate. No aprietes, capucha. Eh, ya llegó la lisa. Pobre de la lisa. Eh, te lo voy a aceptar porque me has dado de vez en cuando unos pesitos. Te la voy a perdonar. El que paga en este mundo manda y tú has dado algunos superchats, entonces te voy, a ir, te voy a dejar pasar eso. Libertad, capucha, en usted hay una mezcla perfecta de toda libertad y cubanía, gracias. Y, y no es eso, a mí la gente me quiere mucho. Pues la gente sabe que soy un hombre muy humilde, muy sencillo, muy noble. Cualquier otra persona nos hubiera votado a toda ella a todos esos comunistas. Y yo los tolero porque como yo estoy vacunado contra el comunismo, y contra la envidia, y contra el odio, y contra la pobreza, y contra la miseria, entonces a mí... Yo sí lo vi desde el primero. Ale viene conmigo desde el primer día. Ale y varios más. Angélica, creo también. Rosanita. ¿Dónde estará Rosana a los que se perdió? Se puso brava porque yo le dije que me iba a alinear con Milaneya a ella no le gusta Milanea, yo no sé por qué. Se perdió para siempre. Giovanni de Barona, te quiero, cuídate. El Chili. José Acevedo, yo también sí, Acevedo, yo sé. Sí, sí, casi todo el mundo ahí. Es que se da a querer capucha. No, Alex, el capucha de Number 2. Alex se nombró. Ale, ¿quieres que te envíe una mascarita, Alex? Ale, ¿quieres una máscara? La voy a mandar a pedir al tocorono para mandártela. Después escríbeme la dirección para mandarte una máscara como esta. ¿Qué, ¿Qué pasó con el primero de mayo? Que no tienen gente, nadie iba a ir, porque el problema es que ellos acaban de hacer una elección. Y aunque en Cuba. No hay un Consejo Electoral Nacional independiente, sino amarrado a la tiranía. Cuando ellos fueron a las urnas, cuando ellos fueron a las urnas y vieron la tenencia que hubo, la boleta anulada y la boleta en blanco, se dieron cuenta que ya no tienen gente. Entonces no pueden hacer un primero de mayo, porque es lo único que les falta para que ya el mundo vea que el comunismo llegó a su fin. El comunismo llegó a su fin. El comunismo llegó a su fin el día de la revuelta del 11 de julio. Ahí la sociedad cubana, la juventud, porque les voy a decir algo que ustedes no saben de eso. El relevo de una sociedad, la continuidad de un proceso, el éxito de un pensamiento político y filosófico no depende de los viejos. Los viejos están al borde del retiro o del cementerio ya. Raúl Castro no puede garantizar la existencia de la revolución. Tiene que ser gente como Elian González. ¿Y cuántos Elian González hay? ¿Dónde está la cantera de un sistema sociopolítico? No es en el gobierno, está en el pueblo, que es la cantera de donde sale la clase dirigente, la clase empresarial, la clase intelectual la clase política y la clase trabajadora del pueblo salen los militares para proteger y defender la sociedad y el gobierno y la juventud cubana que era el relevo generacional se les terminó cuatro comunistas en la fe en la PEN tirándose una foto para recibir un carnet del Partido de la Juventud son cuatro palos y cuatro palos no hacen nota. El comunismo en Cuba se terminó, está condenado a muerte. No hay con qué darle continuidad. Para que le den continuidad tiene que haber hombres y ya no hay hombres. No hay hombres que trabajen, no hay hombres que sueñen, no hay hombres que se ilusionen y no hay hombres que continúen pasándose la antorcha del sistema social. Eso se terminó, está en mi primer discurso cuando aparecí. Muerte generacional. Se terminó. Se acabó. El 11 de julio la juventud cubana salió y le dio la puñalada de muerte. Ya se está desangrando y desangrando, desangrando. Y cada día es peor y peor y peor. Ya perdieron el elemento básico y fundamental de una sociedad, que es la confianza. Ya la gente no confía en ellos. Cuando se rompe la magia de la confianza, se rompe el encanto idílico. Se terminó, se acabó. Por eso no hubo primero de mayo, porque no tienen gente. No hay gente. Entonces empieza, empezaron 15 días antes a esconder el combustible para justificar que no tendrían primero de mayo. Luego se les ocurrió la idea de hacerlo en los municipios. Pero, a última hora, dijeron que las condiciones climatológicas no les permitían. Mentira. La gente no iba a ir. Se acabó. Se quedaron sin gente. Se terminó. Que el sistema desaparezca es cuestión de tiempo ya. Si el exilio se organizara, si se les dieron un apretoncito y un empujoncito, terminaron. Cuando Trump llegue al poder, ellos no podrán sobrevivir a la retroacción de las sanciones que Trump les impondrá y esta vez lo hará con más fuerza porque ese blanco viene acomplejado por la trampa que le hicieron en el 2020 cuando robaron las elecciones. Ya no hay posibilidad ninguna. Más temprano, más tarde, el sistema se acabará. Yo pronostiqué, yo pronostiqué que para el 2024 había una hambrula terrible. Los cuatro campesinos que tenían Real en Cuba se fueron con el éxodo ahora todo. Ya no hay quien siembra la tierra, ahora sí están jodidos. El único que puede ir a Cuba y salvar el comunismo soy yo, la capucha. La única persona que puede salvar el comunismo en Cuba soy yo. Porque yo sí sé cómo salvarlo. Yo sí sé cómo tumbar el comunismo. Si el exilio me hace caso, lo tumbamos. Pero yo sé cómo salvar el comunismo también. Porque yo sé cómo disfrazar la tiranía para que se queden en el poder eternamente y le den a la gente esa libertad y esa vida que nunca le han dado, aún con el sistema comunista. Yo sí sé cómo, pero no se lo voy a decir porque yo a mi enemigo no le doy el arma para que me mate a mí. G-Max, gracias. Apareció el Tocororo Mambí. Tocororo Mambí. ¿Viste los cuadros? Tocororo Mambí. Hace falta que encargues una máscara como esta, Tocororo Mambí, para regalársela a Alex Alex, que viene con nosotros desde el día que yo empecé. Mi amigo Alex, que tanto quiere. Encárgame una mascarita de esta y tírame a, a mi cuenta que yo te la voy a pagar para hacérsela llevar a Alex que después le escriba su dirección ahí para mandarse. El comunismo se puede salvar todavía, pero hay que empezar una cierta cantidad de reformas para primero paliar el hambre, para que la gente, no es que gane confianza, para que la gente vea que tienen una opción social, porque el problema es que el pueblo de Cuba ha perdido la ilusión porque no tiene opciones. El pueblo cubano necesita recuperar la opción social de quedarse en su país con respeto, con libertad, con dignidad y que sus sueños se le hagan realidad. El pueblo de Cuba necesita tener una nueva oportunidad de opción social y este régimen con esa posición política que ha llevado y ha mantenido hasta ahora, ya no tiene nada que ofrecerle al pueblo de Cuba. Por eso el desencanto, por eso la desilusión, por eso la deserción y el abandono masivo. Que yo creo en el comunismo. No, yo no creo en el comunismo. Si yo creyera en el comunismo, estuviera en el gobierno de Cuba. No, yo lo que digo es que yo sé cómo salvarlo. Y también sé cómo se tumba. Que lo primero que hace falta para salvar el comunismo es la voluntad política de la clase dirigente comunista. Y lo primero que hace falta para tumbar el comunismo es voluntad política en el éxito. Ese es el factor determinante, la voluntad política de aquella orilla y de la otra orilla. El comunismo se puede salvar si ellos tienen voluntad política de hacer concesiones, cambio y ceder parte del pastel. Ahí se salva y el exilio pasa igual. Si el exilio tiene voluntad política y se ceden los intereses personales por los intereses colectivos, Tumbamos el comunismo también. El factor determinante aquí no es la política. No es la ideología. Es el hombre. El hombre es el factor determinante para mover y salvar cualquier cosa en este mundo. Pembroke Pines. Yo sé, Pembroke Pines. Claro que sí. Eh, Ale, yo te la voy a regalar. No te preocupes por eso. Tranquilo. Se pueden salvar y se pueden tumbar, se pueden salvar. Ellos tuvieron mil opciones de salvarse. Ellos pudieron tomar una forma de gobierno parlamentaria como las monarquías de Europa y dejar el Partido Comunista como fuerza, rector y guía y pudieron nombrar dos partidos políticos de izquierda que compitieran por el poder y que gobernaran la república y ellos se quedaran allá como una monarquía que nadie podía tocar, pudieron consignarlo por un derecho constitucional y la constitución el pueblo la habría el pueblo la habría aceptado, firmado y hubiesen tenido amparo jurídico y ahí se hubiesen quedado eternamente, pero no, le dieron tanto palo al pueblo y se abusaron tanto del pueblo, tanto fue el cántaro del pueblo cubano a la fuente del abuso y el atropello comunista que se quebró en el camino. Y dice la Biblia, los torcidos no se pueden enderezar. Y el jarrón, el jarrón que se quiebra en mil pedazos, el barro que se quiebra no se puede componer. Mario Jiménez. Yo pensaba que usted era más inteligente. Vas a perder seguidores, incluyéndome a mí. No. Primero que todo, quisiera que te pasaras la vida entera conmigo aquí. No me gustan los manipuladores. A mí no me gustan los manipuladores. Las personas manipuladoras son falsas. Usted está manipulando lo que yo acabo de decir. Si usted quiere irse, puede arrancar... E irse, que no le vamos a echar menos, ¿sabe? Porque personas deshonestas y manipuladoras no queremos aquí. Ahí está Ale, que me conoce desde que yo salí aquí. Ale nunca se va a ir, porque Ale sí sabe lo que yo digo. Ahí está Montecristo, él no se va a ir nunca. Ahí están todos los fieles patriotas que saben entender lo que yo estoy diciendo. Así que no intentes confundir, porque yo ni soy comunista, ni estoy diciendo que quiero que se salve el comunismo. Yo estoy diciendo que yo sé cómo se puede salvar. ¿Okay? Que quede claro. Lo más falso que hay en este mundo es la manipulación. No seas manipulador. De lo contrario, te puedes ir ahora mismo que no te vamos a echar menos. Porque a la gente falsa no se les echa menos. Quisiéramos que te quedaras toda la vida aquí. Pero con falsedad. Con doble intención. Con querer distorsionar. Lo que yo digo no, porque esa es la obra del enemigo. Exacto, Raúl. Raúl sí está claro. Yo estoy diciendo cómo se puede salvar. No he dicho en ningún momento que quiero que el comunismo se salve. Ahí está Mayra Furey, una mujer decente que viene con nosotros desde que empezamos. Ella sabe muy bien entender mis palabras. Yo no estoy defendiendo el comunismo. Estoy diciendo que si hubiesen hecho eso, se habrían salvado. Chili, te quiero, gracias por ese aprecio. carito las puertas están abiertas. El que se quiera ir, que se vaya. Que agarre la guardarraya, que aquí no venga ya. Está bueno ya. Muchas gracias a la gente por ese super chat que, que mostrando los cuadros lo vi. A todos los del super chat, muchas gracias. Ahorita los voy a ver. ese power, claro que sí, porque la gente que me conoce a mí sabe cuál es mi posición al respecto y tú no puedes manipular lo que yo digo yo digo que yo sé cómo salvarlos mira Vietnam se salvó ¿por qué Vietnam se salvó del comunismo? Vietnam viene de una guerra arrasada ¿y por qué Vietnam se salvó? ¿por qué en Vietnam no hay, no hay hambre? ¿no hay miseria? ¿por qué el pueblo vietnamita no quiere saber de derogar el sistema socialista. Ah, porque en Vietnam no hay una tiranía como la hay en La Habana. Los vietnamitas son millonarios, tienen derecho, nadie los mete presos por problemas políticos, porque el pueblo de Vietnam, nunca el pueblo vietnamita va a luchar contra el Partido Comunista, por la barbarie de la guerra. Pero el gobierno de Vietnam le garantiza a su pueblo todas las libertades que los castros le han impedido al pueblo cubano disfrutar y ejercer. Es la diferencia. En Vietnam tú tienes una compañía de petróleo y nadie te la quita. En Cuba es un crimen tener cuatro pesos. Esa tiranía de Cuba está hoy dándole patada de muerto y de ahogado porque ellos se la buscaron por su abuso. Y por su sinvergüenzura. Ellos se buscaron. Y están sufriendo las consecuencias. De lo que ellos han creado. Ellos pudieron tomar una forma de gobierno mejor. Para que el pueblo de Cuba se quedara toda la vida con ellos. Tuvieron toda la oportunidad. Para construir el paraíso. Pero... Prefirieron el crimen, el abuso, el destierro, el asesinato, antes de la libertad, de la prosperidad y del deseo de trabajar por su pueblo. Hoy están sufriendo las consecuencias de la espada damocliana que un día le pusieron al pueblo de la, cubano en la cabeza. Hoy la espada se les revira. ¿Pero qué tú crees que pueda pasar con Canel? La gente le echa la culpa al pobre Díaz Canel. Canel no es culpable de nada allí, caballero. Cuando Canel llegó al poder, ya los castros tenían un río de sangre. Ya habían derramado un río de sangre. Y tenían un cementerio con un nombre que se llamaba Castro y Revolución. Díaz Canel en Cuba es... Un rehén más. Y la gente habla de Díaz Canel, pero el verdadero culpable es un viejo de 93 años que se llama Raúl Castro. Y fíjate si son habilidosos, que todo el mundo le echa la culpa a Díaz Canel. ¿Y por qué no se la echan a, a Raúl Castro? Que todavía está vivo. El verdadero hijo de puta Raúl Castro. ¿Qué va a hacer Díaz Canel? Nada que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Van a, a tirar la sábana, los pies, hasta donde la sábana le dé, hasta Raúl, a donde Raúl Castro le diga. Y Raúl Castro le dice, son tres pares de sábanas, va a estirar el pie hasta tres varas, porque el dueño de la cama y de la cobija, Raúl Castro. No, en Vietnam no hay hambre ni hay pobreza. Vietnam es uno de los países más ricos de Asia. Lo lograron en 30 años. País que vino devastado de la guerra. Voluntad política de su gobierno. En Cuba lo que falta para sacar al país de la crisis es voluntad política. La constitución en Cuba es letra muerta. Es letra, mente, es letra muerta las medidas de la agricultura. Es letra muerta todo decreto, toda ordenanza y toda ley que ponen a circular. Ahí se hace lo que le sale de los huevos a la tiranía. Ahí no hay respeto, no hay legalidad, no hay institucionalidad, ahí no hay nada. Eso es una finca gobernada por un mayoral que tiene 93 años y sus abuelos. El pueblo cubano, el pueblo cubano es un fenómeno de todo tipo. Hoy pusieron un video en las redes que a mí me dio lástima. Y a mí las lágrimas se me salieron. Pusieron a en Palazzo, a Yosuan Palacio caminando con un maletín y todo el mundo riéndose de él. Un hombre que, que padece de una malformación congénita. Un muchacho que, que es víctima de lo que hemos sido todos los cubanos, de la misma mentira. Solamente un grupito así tuvo la capacidad y la habilidad de entender dónde estaba la verdad y qué cosa era el peligro y era el mal. Nosotros como pueblo dejamos mucho que desear. Yo nunca me reiría de Yusuán de Palazzo. Si yo no quiero a un comunista en Cuba, entonces yo estoy luchando por gusto. Que la patria uno no la hace para comunistas ni no comunistas. La patria no es solamente para Alex, que es anticomunista, para Angélica, para el chile, para el tocororo, para mí. La patria es con todos y para el bien de todos. Y en esa patria que nosotros queremos construir, esa patria que queremos curar, que queremos restañar sus heridas y vendar las llagaduras que el comunismo hizo, tiene que haber lugar y venda para todo corazón herido y roto. Esa patria tiene que tener un lugar también para Josuán Palacio, que él es cubano. Y él debe respetar las leyes en la Cuba Nueva y las leyes tienen que protegerlo a él también. Que la patria es dicha de todos y es dolor de todos y el cielo para todos. No es un feudo, no es una propiedad, no es una capellanía donde un hombre da un discurso para vivir de ella. Es un lugar donde todos los sueños, todos los anhelos, todas las alegrías, todas las tristezas, todas las ilusiones, todos los esfuerzos tienen un lugar para que se realicen. O al menos si no se realizan, que se intenten realizar. Los cubanos tenemos que aprender mucho. El odio no puede suplantar la razón, la compasión y la ira. Yo no lucho con odio. Yo no le tengo odio a nadie. Mira todos los horrores que dijo de mí el Brian acerca de Volar Pensando. ¿Y cuál fue mi respuesta ayer? Apóyenlo, suscríbanse, compartan, no lo abandonen. Yo no puedo ser nada más patriota del que piensa como yo. Eso es la democracia, eso es la libertad. Y no estoy hablando de perdones. Ahí está la ley. Si mañana Josuán Palacio cometió algún delito que es digno de ser penado por la ley, bueno, pues que se enfrente a los tribunales con todas las garantías procesales, no juicio sumario, como los que hizo Fidel Castro, que nombraba jueces, fiscales, y abogados, todos miembros del Partido Comunista. Todos de mi equipo. Y tú solo. Sin ningún equipo luchando contra mí, mi equipo. No, así no. Tiene derecho. A que lo revise una comisión médica. Para que determine si él. Tiene facultades mentales. O física. Para cumplir una prisión. Cosa que sea condenado a estar en una cárcel. Lo que la ley diga es lo que hay que hacer. Es el imperio de la ley el que debe gobernar y dirigir los destinos de una nación. No es la vendetta política, no es el revanchismo, no es el odio, es la justicia la que tiene que prevalecer en una sociedad. De lo contrario, si no vamos a hacerlo así, deja de a Díaz Canel allí a los comunistas y que más o menos le resuelvan el problema al pueblo de Cuba, que vamos a salir mejor. Porque una nación no se puede levantar sobre la ruina de la venganza, del crimen y del odio. Una nación hay que levantarla sobre las ruinas del amor, del perdón y de la justicia. Y el odio, hay que enterrarlo y sobre la base del odio que se enterró levantar el edificio del amor, de la justicia, de la compasión y del perdón. Esa es mi posición al respecto con este tema. Hay que ser muy ruin y muy miserable para reírse de ese pobre hombre que tiene una malformación y está enfermo. Cuando yo dije aquí que si un día la ley determinaba que Raúl Castro, cualquier comunista de eso, ya no era frente a la ley responsable por su crimen, por una demencia, por una locura por una enfermedad yo iba a ser el primero que iba a poner mi pecho para protegerlo a él y no lo hago porque quiera salvarle la vida lo hago porque a mí la sociedad no me facultó para tomarme la venganza por mis manos. Yo no soy juez y no he sido instituido en la sociedad para dictar sentencia sobre la vida de nadie. Es a los tribunales en la Cuba Nueva, con las nuevas leyes, con todos los derechos y amparos constitucionales y jurídicos, los únicos que tienen la facultad de dictaminar quién vivirá y quién no vivirá ¿Quién irá preso y quién no irá? No eres tú ni soy yo. ¿Ok? No, el trabajo hay que hacerlo desde ahora, Pembroke Ahora es que hacer el trabajo. La hora del combate es la hora de aprender. No, era necesario haber aprendido antes. No podemos educar al pueblo luego que no haya tiranía. Hay que educarlo hoy para que cuando no haya tiranía no se conviertan esos desmanes. Estimado, diera lo que no tengo por, por, por saludarlo en persona. Un día vamos a tener la dicha de tomarnos un café y echarnos un tinto juntos, señor Pablo. Un día. Más temprano que tarde ese día llegará. Aurelio Habana. Hola, Aurelio. Gladiador. Mayra Jiménez. Yo pienso que sí. Los, los alemanes prohibieron el nazismo. Yo pienso que en una Cuba futura, en la Constitución, el primer artículo debería ser: está prohibido por ley el comunismo, el fascismo, el militarismo, el palancismo el pinochetismo, el trujillismo, el fidelismo, el somocismo y cualquier forma de gobierno de derecha o izquierda que coadyuve al deterioro de la libertad y de la democracia en una nación. Queda prohibido por ley, mientras haya mundo y haya Cuba, que el Partido Comunista se pueda organizar y competir por la ley Electoral para llegar al poder. Claro que sí. Claro que sí. Además, no te preocupes por eso. Que cuando el comunismo se caiga, porque o se caiga no acabe la tiranía, el comunismo se cayó ya. Nadie quiere en eso. Eh, el que mienta la palabra comunista de Cuba lo van a ahorcar. De eso, eso no quiere saber allí nadie. Maris Jiménez, todavía no te has ido, mija. Yo pensaba que ya te ibas a ir ya. Tú eres masoquista. Te gusta torturarte con mis palabras. Asa, un saludo. Ven acá, Asa. Tú eres camagüeyano porque Asa le decimos en Camagüey al perro cuando pasa. Asa, pasa. Tú eres de Camagüey. Aurelio Habana, ya te llegó la noticia. ¿Cuál noticia? De Cacocún. Cacocún donde... En Holguín, ¿no? Ah, tú eres de, de, de Holguín. Yo soy hombre nacido en la misma tierra. Ma Maurius. a ah, Maurius Jiménez. A ah, Maurius, como Maurius de los miserables, por eso le pusieron el nombre Maurius, como Marius, el de los miserables, el novio de Epolón y después se hizo novio de Cosette. Es que ese nombre que tú tienes es un nombre neutro, puede confundirlo como hombre, como mujer. En broque pine. Profe, le pregunté qué podemos hacer con la piedra cuando quede tormento. Con la piedra. Lo que el pueblo de Cuba decida. Yo no, yo no tengo nada contra la piedra. Porque al final de la jornada todo el mal y todo el odio que la piedra me hizo a mí, yo no lo asimilé. Porque la piedra se murió y no lo picó ni un mosquito, entonces yo no podía quedarme con ese odio. Ya la piedra sabrá su alma con el Señor y el pueblo de Cuba sabrá qué va a hacer con eso. Yo nunca iré allí a la piedra a tirarle ni excremento, ni semen, ni escupía, ni yo respetaré la memoria de los muertos. Ahora lo que el pueblo de Cuba haga, eso está fuera de mi jurisdicción. Yo nunca lo haría. Yo no lo haría nunca porque yo no lucho con odio. Con todo el respeto, el día que haya que el, el día que el gobierno de la República de Cuba diga que hay que hacer, con todo el respeto se moverá la piedra con el respeto del reposo que tienen las almas que en este mundo ya no tienen ni pena ni condena porque ya se murieron y con todo el respeto que lleva un muerto, no un jefe de estado, no un tirano, no, no, no, no, un ser humano que murió se trasladarán sus restos. Para donde el gobierno de la República de Cuba decida, como se hizo con Franco. Franco se sacó del valle de los Caídos, pero los comunistas no pudieron profanar su tumba. Se sacó con todo el respeto y se llevó al panteón familiar, donde la familia decidió. ¿Me entiende? Eso es una nación civilizada. Ahí están las cenizas de Fidel Castro. Los comunistas que vengan a Cuba, vayan allí ahí están los horrores que el comunismo en Cuba dejó usted quiere seguir aplaudiendo la obra nefasta de un hombre que fue lo peor que pasó en la tierra cubana ahí está y enseñarle a los niños en la escuela que ese señor que está en esa piedra fue causante de toda la barbarie que el pueblo cubano vivió más nada que eso así es como debe ser ¿Qué? Los rusos no van a alquilar nada ni van a salvar nada. Los rusos no tienen ni para ellos. Entonces es parte del paripés y del teatro de ellos. Eso no lo salva nadie, Milsi. Eso no lo salva nadie. Toda empresa que vaya a Cuba al final va a terminar arruinada, porque entre la corrupción del gobierno y el robo del pueblo van a arruinar lo que lo que llegue a Cuba. Lo arruina el comunismo y el pueblo cubano, ratero y ladrón. Exacto. Mayra Marín, qué bueno que están sonando las cazuelas. Ahora tengo que hablar un tema. Manuel Milanés preguntó que dieran ideas sobre el tema. Esto es para el señor Manuel Milanés. Eh, mi hermano. Yo he sido claro con este tema cuando he hablado con usted, un día hablé con usted. Eh, la hora del combate no es la hora de la acción. Era necesario haberse preparado antes para el combate. O sea, mi hermano Milané, usted no lleva a la guerra un ejército. Antes usted lo convierte en recluta y después que, que usted lo convierte en recluta lo entrena para ser soldado. Usted no lleva a la a la guerra un ejército de soldados sin antes haber sido recluta. En el reclutamiento, en esos 45 días que le da todo ejército a su recluta, se preparan y se hacen los que serán los soldados. O sea, nosotros no ganamos nada con esta ayuda social en Cuba, sin organización. Hay que prepararse desde antes para ese estallido social ¿para qué? para que cuando caigan las bombas señor Milané tengamos los refugios hechos para repugiar o sea uno primero uno primero antes de casarse con una mujer y embarazarla se busca un empleo se busca un lugar donde meterla y busca con qué alimentarla y darle de comer a ella, que no se casa uno, embaraza una mujer, y luego sale a buscarse la buena de Dios, a buscar un empleo y a buscar dónde meterla. No, no es así. Ideas sencillas. La primera idea, llamar al doctor Orlando Gutiérrez Boroná, que lleva 64 años hablando del mismo parón nacional, el hombre que dirige la Asamblea para la resistencia Civil, y decirle que necesitamos que escriba de una vez y por todo el manual de la lucha civil y de la resistencia de un pueblo en las calles. O sea, lo primero que necesitamos es saber qué, qué va a hacer al pueblo cuando se va a rebelar. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. La tiranía hace esto, ustedes hacen esto. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es Tener un medio, eh, esto es para usted hermano Manuel Milané, que me preguntó y está preguntando. Tener un medio de comunicación alternativa donde se puedan transmitir las órdenes, las ideas, las sugerencias a todos los mandos en todas las provincias, donde cada persona será su propio jefe y será su propio mando, dado que el líder no puede estar allá porque lo van a matar de facto. Hay que tener con qué comunicarse una emisora de radio donde la gente sepa por qué frecuencia, en qué banda se va a transmitir. Para que se reciban las órdenes y la gente sepa qué va a hacer. Porque usted sabe ya que en Cuba la Maya hay una sola empresa de telecomunicaciones, Texas, y es del gobierno. Y cuando la quitan, se acabó porque el gobierno no tiene el monopolio de la información como ustedes creen, el gobierno lo que tiene es el monopolio de la, del acceso a la comunicación. Es distinto. La información no, porque ya por cualquier vía llega la información. Ya ellos no tienen el acceso. Antes sí, cuando tenían dos canales de televisión y tenían todos los medios de información y todos los periódicos y toda la publicación del país, donde no permitían que llegara a Cuba ninguna información extranjera, donde no había internet, también las emisoras de radio estaban bloqueadas. Antes sí tenían el monopolio de la información, hoy no. Hoy lo que ellos tienen es el monopolio de la comunicación. O sea, cómo la gente se comunica. Eso que se llama Texas, que es de ellos. Para eso mismo no permiten otra. Para que cuando se dé una revuelta, controlar el acceso de la gente a la comunicación. Para que la gente no se comunique. O sea, hay que tener un medio de información de comunicación, una emisora de radio que llega hasta los lugares más recónditos. Tres, hay que ir al Congreso de los Estados Unidos, los cubanos americanos, allí, y hacer valer y firmar una ley que diga que si el pueblo de Cuba se va a la calle por 72 horas, el gobierno americano debe prestarle su apoyo incondicional, llamar a la OEA con una reunión de emergencia y pedir la intervención humanitaria y que se aplique en Cuba la Carta Democrática de Intervención de la OEA y que no siga siendo letra muerta y que la OEA por fin se ponga del lado del pueblo de Cuba que es la razón de existir de la OEA y no que sigan siendo cómplices de la tiranía como han hecho hasta el día de hoy. Esa es la tercera cosa. La cuarta cosa. Mientras el parón nacional se da y viene el próximo eh, remolino de rebelión. Usted convoque al señor Alexander Otaola, llame a todos los influencers, llame a los líderes del exilio y convóquense para una reunión de carácter emergente para crear un equipo de trabajo que lidere la rebelión que se va a dar y llamen al exilio y al pueblo de Cuba disgregado por la tierra para que empiecen a donar dinero con carácter emergencia para tener una cuantiosa y multimillonaria suma de dinero para que cuando se dé el problema y haya que partir para Cuba cosa que la OE intervenga tener con queso correr al pueblo de Cuba en 72 horas tener ropa, zapatos, comida agua, medicina productos de primera necesidad y Equipos de comunicación y de distribución para por provincias y por municipios y por pueblo tener la ayuda preparada para que cuando llegue el desastre no nos tome como sorpresa como nos tomó en julio. Esas son las ideas. Fuera de eso, no haga más nada. Hágame caso a mí que yo sé lo que le estoy diciendo. Fuera de eso, no hace falta mandar a hacer tirapiedra ni no hace falta nada. Cuando el pueblo entero esté en las calles. Tres días no valen tanques, no valen cañones. Ya la fuerza no podrá reprimir porque no hay con qué reprimir. Si reprimen en Centravana, no tienen para reprimir en Bollero. Si reprimen en Bollero, no tienen para reprimir en Santo Suárez. Si reprimen en Santo Suárez, no hay para reprimir en la, en la, en la Guimera, en la Guinera, porque ellos no tienen fuerza, porque no hay cama para tanta gente. O sea, no vale la pena estar hablando de poner barricadas. No, no, no, no. Un pueblo entero sentado en el balcón, en, el, en, el, en, en la puerta de su casa, sentado el país entero, parado 72 horas, no hay tiranía que aguante. Se tienen que ir del poder. Se tienen que ir del poder. El ejército no puede ir a matar a tres, porque no se tendría que matar a 11 millones. Pero tiene que ser toda la nación. Eso de que marcan, no hace falta hacer nada de eso. Eso se cae todo el pueblo en las calles, sin volver a la casa, o el exilio organizado con un plan de trabajo, desde un territorio que nos pertenezca, donde les el y no nos impida actuar con recursos. Armando un Taiwán pequeño, se acaba igual. Yo sé cómo acabar con el comunismo. Yo sé lo que hay que hacer y también sé cómo salvar el comunismo. Yo lo sé todo porque yo he vivido toda mi vida para esto. Yo no estoy en las redes buscando likes ni buscando reales. No me hace falta para vivir. Yo no vivo de eso. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer, señor Manuel Milare le mando un abrazo, lo quiero mucho. Y siga para adelante, que ustedes lo juegan. Profe, un, un abrazo desde Chile, lo propio para ti, Montecristo Logística. Sucede Brito, alabado, estas otras claras más. ¿Y por qué no los ha logrado si sabes tanto? Porque yo solo. No lo puedo hacer. Porque un solo pez no hace cardumen. Porque un solo golondrino no compone verano. Porque un solo bejuco no hace enredadero. Porque un solo palo no hace mozo. Un solo león no es una manada. ¿Ok? Un pollo no hace patio. Un huevo no es ni nidada. Ya tiene la respuesta ahí. Michelle bravo. Capucha, le queremos, Michelito Castaño, gracias por llegar. Un saludo para Sandy si está por ahí y para y para tu hermano. No siempre está persona conectada. Alabao, otra Claria más. Asa y por gente como ella, Capucha. Y cuando llueve se va la luz. Y cuando llueve se va la luz. Y cuando sopla el viento tengo frío. Y a veces pensando en ti, no pienso ya en ti, amor mío. Eh, después te voy a hacer un poema. ¿Vieron qué lindo me quedó mi cuadro? Michelito, ¿viste qué lindo mi cuadro? Michelito, si tú ves los cuadros que tiré hoy. bello el poema de ayer, aquí lo tengo Sandy tengo otro poema vamos a meter entre col y col y una lechuga este poema se lo escribí a una mujer que amé mucho en la vida yo amé mucho yo he sido un hombre pasionario yo he llorado por mujeres he hecho papelazo por mujeres eh, tú sabes lo más lindo que hay en la vida es llorar y hacer un papelazo por una mujer es terrible enamorarte por eso ya no me enamoro más ya yo con mi mano lo tengo, no necesito más nadie. Eh, este poema lo escribí hace muchos años. Se llama El Cardo. Eh, en un cementerio un día, un viajero contemplaba una tumba derrumbada con mucha melancolía. En ella, la lápida se veía por el tiempo muy borrada y la inscripción que guardaba sobre la piedra esculpida Revelaba que una herida en su interior aún sangraba. Perdóneme usted, guardián, dijo el viajero al señor. ¿Por qué no lleva una flor en la tumba el sacristán? ¿Por qué marchitas están las hierbas que van creciendo? ¿Por qué a su lado muriendo se seca este nenúfar? ¿Y por qué sobre este altar una vela no está ardiendo? Miró el guardián al viajero y después sin titubear. Le dijo sin vacilar, quitándose su sombrero. Fue una historia de dinero por una bella mujer. Donde tuvo que perder hasta la vida, señor, un humilde labrador que nunca debió nacer. Cuénteme cómo pasó, para qué no le interesa. Dijo con gran gentileza y después él se marchó. El otro desesperado corrió y al asilo suplicante, le rogó como un galante que encuentra a una señorita Ay por su madre bendita, cuénteme lo cuanto antes. Está bien, le contaré, solo le pido una cosa. Prométame que una rosa usted le pondrá después. Se lo prometo, lo haré nada más usted concluya. Además, el viento arrulla, además, el viento aulla anunciando una tormenta. ¿Por qué no se apura y cuenta antes que vuelen las grullas? Hace como 20 enero antes de ser sacristán. Era este pobre galán, un humilde jardinero. Con gran trabajo y esmero cultivaba su jardín. Como guardó el querubín en el edén del Dios bendito, hasta que llegó un maldito y le mató su jazmín. Pero como lo arrancó, no señor, hizo tal cosa. Compró con piedras preciosas el jardín, el jazmín que tanto amó. No lo entiendo, no, no, no. Las flores él no vendía, sí, menos una que había y que jamás quiso vender. ¿Por qué? Porque era su mujer. ¿Quién? Aquella flor que crecía. Con lágrimas en los ojos miró el guardián al viajero. ¿Quién? También se quitó el sombrero y casi cayó de hinojos. Lleno está el mundo de abrojos y como siempre, señor. El cardo, aunque lleve flor y parezca de verdad, un cardo siempre será asesino y sin amor. ¿Quién era el cardo, señor? Seguramente el villano, ¿no? Que robó y luego mató la flor y al floricultor. ¿Se ha equivocado, señor? como hubo de temer, suelen todos así hacer a esta historia escuchar, sin siquiera imaginar, que el cardo era la mujer, eh, aplauso para Capucho que es un genio componiendo poesía es verdad que ese Capucho está escapado Sufran claria, sufra fulanito de tal sufra de brito sufran los comunistas, los comunistas no pueden crear nada el cardo se llama wow Mayra Marín, el cardo. Eh, tengo más de mil. Con rima, con poesía, no con rima. El gato volador, magnífico. El chili, wow. Gracias. Aplauso para la capucha. Muchas gracias por ese amor y esa presión. Saludos, maestro, saludos Emilio. Genial, gracias, Janet. Profe, usted es el mejor. Cada día le admiramos más. Gracias, Andy, por ese cariño. Qué clase general. Bravo, maestro, capucha, está sacando la uñas. Occidente Libre, Cardos y Ortiga. No, Cardos y Ortiga no, se llama el Cardo. Den like. Gracias. De la lis. Fidel detestaba la música y la poesía. No y la pintura. Eh, Michelito, ¿viste el cuadro que pinté? ¿Viste los cuadros que pinté hoy, Michelito? Tú no sabes nada lo que te has perdido. Montecristo, gracias, Montecristo. Hay que ponerse Emilio Porre. Te quedaste vacío con ese poema. Es eh, todo lo que yo tengo, mi hijo. El tren de la vida. Es la vida. Te lo voy a decir a pedazos porque está muy grande. Es la vida como un viaje en un fabuloso tren. Nace el hombre de la, en un andén desnudo y sin equipaje. Allí se compra pasaje para una corta carrera. La línea es la vida entera, es el camino tortuoso. Los que son más venturosos llegarán a su destino. Los demás en el camino quedarán a la mitad. Estos no verán jamás sus sueños, sus ilusiones. Todo quedó en los vagones del tren que fueron viajeros. Unos nuevos pasajeros su lugar ocuparán. Y así se repetirán las mismas escenas crueles. Los años serán los rieles armados con el sudor. Huellas de alegría y dolor a su paso va dejando. Y mientras sigue, sigue avanzando, el reloj sigue contando y aumenta en velocidad. Un pitazo y un tic-tac que hacen ver la realidad que este viaje pasará al relámpago fugaz El millaje en el reloj cada día lo aumentó. Un monje que nunca da a la muerte chance a ningún ocupante. Llega en él la voz cantante gritando la eternidad. En una parada papá, pronto papá, mamá pronto se estarán bajando. Los que se quedan llorando de ellos se despedirán. Las manos se estrecharán, se cruzarán sus miradas. Han llegado a su parada, su tiempo agotado está. La máquina pita y se va alejando velozmente mientras olvida la gente todos, excepto mamá. Allí nadie comprará un pasaje de regreso. No valen hacer revueltas ni pelear al conductor. El rico, el pobre, el señor, el mendigo, el limonero. Su pasaje se agotó. Óigame que no me oyó. En su cara yo respeto. No me falte usted el respeto. Yo soy rey, el presidente. Y ese que está más allá, el vestido de blanquito, el del gorrito rojito, es el papa. Y esta gente le dice su santidad. No me joda. Jajaja. Ja, ja. Intenta tomarme el pelo, dice la muerte, o lo dice de verdad. Más serán para esta gente paparrey o presidente. Más para mí, mi caballero, es un pasajero más. Sigue, sigue el tren, sigue. Ya se acerca a tu parada. Y en una tarde soleada, o en una mañana fría, ¿qué más da? Para ti, se detendrá. Ya se vislumbra el andén en nuestro destino final. Un eco de funeral entre cruces y ataúd. Eterna noche sin luz, donde ni se ven las manos, imperio de los gusanos y reino de mortandad. Piense usted y dice, ah, como mismo diría yo, si volviese yo a nacer, esto haré y esto no haría. Jamás como aquel error otra vez cometería. Ni me caso con Leonor, ni me empato con María. Hubiese perdonado a Claudia, que es así que me quería. Estudiaría para doctor o pondría una factoría. O tal vez estoy aquello, pura charlatanería, que no uso cuando pudo, qué cosas harán aquel día cuando le llegue su fin, cuando todo se acabó y se bajará del tren como mismo se montó, como mismo lo hizo ella, como mismo lo hizo él, como mismo la hará ella, como mismo la hará aquel, como mismo la haré ella, como mismo lo haré yo. Ya se vislumbre el andén, es nuestro destino final. Y en una tarde soleada, soleada o en una mañana fría, ¿Qué más da para ti, Montecristo? Ese tren se detendrá. aplauso para la capucha, es un genio. Los comunistas no saben nada de eso. Los comunistas no saben nada de eso, mi hijo. Los comunistas no saben nada. Los comunistas no más saben aguantar tarro, chivatear por una recarga. Meterte 30 años, quitarte lo tuyo, arruinar el país, robarse todos los reales, matar a los infelices, ahogarlos en el mar, expulsarlos por la celda del Darien. Y andar con una higuera por el mundo pidiendo pesetas. Eso es lo que saben los comunistas. Ese se llama el tren de la vida. Hay un tren de la vida parecido, pero no es ese. Ese es mío. Muy lindo. Tengo más de mil marías Más de mil poemas. Eh, ¿Qué día es hoy? Lunes, ¿no? Lunes. Sí, creo que a las nueve de la noche tiene directa. ¿Qué hora es? A ver. Yo ni he comido. Ahora tengo que ponerme a cocinar yo. Porque Manolo no está aquí. Voy a ver a su mamá. Siete, veinte minutos. Ya. Ya. Las nueve y pico para Miami. Me voy que ya ahorita... ¿A qué hora transmite Orlandito? Déjame ver si mando un mensaje. Él no me dijo nada que iba a transmitir hoy. Ya a ver. Él no me dijo nada. Bueno, de todas maneras que me mande el que me mande el enlace para entrar. Hago un libro de poemas, si tuviera tiempo. Eh, Heriberto Pérez González Permítame hacerle una pequeña acotación con espíritu de humildad se lo digo. No se lo digo para herirlo. Mi misión como maestro es enseñar. Hasta se escribe con H. Y hasta sin H es el hasta de la bandera, por favor. Señor Power, Vientos Company, no. No va a transmitir. Capucha, si tú te hubieses quedado... Déjame ver ese mensaje. Jorge Rodríguez, Capucha, si tú te hubieses quedado en Cuba, ya Cuba fuera libre. Maestro, sus libros y su pintura serán famosos cuando Cuba sea libre. Ponga el cuadro. ¿No, ¿No ha visto el cuadro de ¿No lo ha visto? Míralo aquí. A ver. Este fue el que pinté ahorita. El último. Este fue el último que pinté ahorita. Mira, Michelito. Mira, Sandy. Mira, g -Max. ¿Lo ven? Lo ven ahí bien. Aplauso para el profe, que es un pintor excepcional y nunca en la vida he cogido ni un pincel en la mano. Mira el otro, mira el otro que tengo aquí. Este se llama triglótila, como el poema. Mira este otro. No, es que yo no soy pintor. Yo me pongo a hacer garabato y lo que salga ahí. Sí, la asociación cubano-americana sí existe, pero se dividió en dos facciones. Se hizo la resistencia para la asamblea civil, un grupo se fue para allá, y otro pedazo se quedó con Pepe Hernández, pero ya no tienen poder ninguna de las dos, porque estaban locos que Jorge se muriera para cogerse sí, el pastel de los reales. Tráigame un cuadro, maestro. Hey. Tengo 300 gente atrás de los cuadros. De la Lisa, gracias por tu contribución. Se te quiere, aunque no lo crea, buenas noches. Gracias por tu superchat. Pórtate bien. Que te agradecemos el superchat, pero más te agradecemos tu espíritu de patriota, que es lo que necesitamos. Los cubanos necesitamos dinero, es libertad. Después que tengamos libertad, en esa cuba libre podemos realizar todo nuestro sueño y todo nuestro anhelo. Pero eso te agradezco. Que Dios te bendiga y que te dé mucho para que nunca falte el pan en tu mesa. Que tengas una larga vida, prosperidad, amor y salud para ti y para tu gente. Gracias. Eh, Sandy, aquí tengo el poema de ayer. Se llama de igual que aquel cuadro que pinta. Hoy no habrá directa ni no habrá directa ni indirecta. Estoy cansado de tomar café. No habrá directa, creo, ni café con leña. Si bebo alguna cosa será un té. Me vuelco a la pintura, al trazo abstracto, al arte denigrado, al arte que no es arte. La luz que no es de vela ni candil. No veo nada, ya estoy viejo. ¿Qué cara está la renta? Ya no hay quien vive en Jayalía. ¿Qué cara está la renta? Ya no hay quien vive en Jayalía. Me voy a recuilar en ti, Manolo, y gracias por hacerme tan feliz. La gente espera mis palabras.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 las aguas que corrieron lo hicieron para no volver dos veces las dos veces no vuelven a correr las mismas aguas ni besa siempre igual una mujer espero que llegue no no. espuma que llegó a la playa la tenue ola que pasó y pasó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 Esto es pasía blanca, Sandy. Qué triste canto hoy el ruiseñor. Dos remí pasó sol ha sido, si la sol mi redó. Lo repito, no hay quien viva en Jañalía. Y este cuento se acabó. Cae la lluvia. Suena el reloj. Ya se hace tarde. Y en una noche triste como esta, nuestro amor se terminó. Después te lo digo con calma, se lo digo con calma. No veo caso. Ya estoy viejo. Tengo casi 80 años. Eh, ahí está. Se llama Triglótida. El poeta tiene la, la, la posibilidad de ponerle a la obra el título que le da la gana y hacer la palabra como él quiere. Por eso la poesía blanca te permite. Lo que yo más he estudiado es literatura. Te permite usar una rima sonante disonante, consonante, te permite alterar el tiempo del verbo, de la métrica en la sinalepa, te permite empezar con, con rima, después pasar a prosa y así. Ese es mi estilo, yo siempre he tenido una mezcla, un revoltijo. ¿Qué cara está la renta en Jayalía? Allí ya no se puede vivir. Gracias hermano, gracias, Ale, la capucha. Claro que sí. Mayra Marín, ¿dónde es el incenso? El, el escritor tiene la potestad de hacer con su obra lo que quiere. No, yo no sé nada de eso. Aurelio no, eh, Acanda, Raúl Acanda. Yo no he visto las redes sociales hace tres días. El monstruo, ¿te acuerdas Ale? de la película El monstruo de la laguna negra te acuerdas que la muchacha iba nadando en el barco eh, Iván Noel Jiménez, eres un genio gracias por ese aprecio Ivancito eh, no es que sea un genio, es que el hombre, Dios le da al hombre el talento heredado entonces ahora viene el adquirido eh, eh, eh, eh, es la inclinación innata y tú la cultivas, yo me he pasado la vida en esto Gracias Mary. Mary Ponte Cristo Dios, y realmente un incendio en Matanza. Si hay un incendio en Matanza, son los mismos comunistas que le dan canta.